¿Qué color es la nada? La nada no tiene color. El color es un... ¿Qué color es la nada? ¿Qué color es la nada? ¿Qué color es la nada? La nada no tiene color. El color es luz rebotando en cosas impactando en tus ojos. Como la nada misma puede hacer que luz rebote en tus ojos? Yo sé, el color de la nada es azul. Azul. Ahora teniendo en cuenta. Hagan, hagan, hagan un. Ahora teniendo en cuenta que. Hagan un pequeño ejercicio aumentar conmigo. Teniendo en cuenta que el mar es azul. El mar contiene abismos. Entonces los abismos son azules. Bien, ahora ¿qué es un agujero negro, un abismo infinito. Pero también es otra cosa, lo opuesto a la materia, porque quiere materia para volver a ser materia. ¿Y qué es lo opuesto a la materia? La antimateria. ¿Y qué es la antimateria? La nada. Así que repasemos. El mar es abismo, los agujeros negros son abismos infinitos, los agujeros negros también son lo opuesto a la materia, por lo que son antimateria. ¿Y qué es la antimateria? La, la nada. Entonces, si el mar es azul, la nada es azul. De nada.